Hola, soy Emilio Márquez y envío mucho correo electrónico. Quienes me conocéis profesionalmente sabéis que hace muchos años que organizo un club gastronómico y de negocios eh, con mucho debate eh, tanto en Madrid como en Barcelona y la convocatoria la hago por correo electrónico invitando a profesionales a acudir. Eh, no quiero que esos correos lleguen nunca ni a la bandeja de spam ni a la bandeja de promociones. ¿Trucos que os puedo compartir según mi experiencia? Pues el primero, evitar el rebote. Si una dirección de correo electrónico da error, la quitáis inmediatamente de vuestros listados y nunca le volvéis a enviar correo. El segundo, que el correo sea útil. Eh, por favor, que eh, no enviemos correo indiscriminadamente ni a gente que no conozcamos, ni por motivos totalmente superfluos. Tiene que haber algo interesante en ese correo que llame las, a la acción y que resulte interesante al que lo lee para evitar que nos mande directamente spam. Y, eh, por tercero, el control de nuestra propia IP de, de envío. Entonces, si usamos un mailer tipo Gmail pues dependerá de vuestra dirección IP o si usamos un correo corporativo también del IP del servidor, las direcciones IP que usemos tienen que estar limpias. Eh, habitualmente yo utilizo una herramienta que me dice que si mi dirección IP está listada como haberse usado anteriormente para mandar spam o por una botnet Y siempre eh, te, mantengo mi IP lo más limpia absolutamente Espero que estos trucos para que vuestros correos lleguen a la bandeja de entrada os hayan resultado útiles e interesantes Y por supuesto seguimos la conversación en redes sociales ¡Saludos!